Suscríbete y dale a la campanita. Muy buenos días. A ver si funciona el Bluetooth. Ahora sí, está enchufado. Los casquitos. Dios mío. Bueno, bueno, bueno, bueno. Está todo el mundo ahí. Ay, Dios mío, qué sangre, qué terrible lo que está pasando. Eh... En una hora, en cuatro horas... ¡Ay, Dios mío, qué terrible lo que está pasando! Bueno, el diario, ¡ay, coña! Pues tampoco es que esté pasando tanto. 4,80%. Bueno, una caída de Bitcoin normal. Y lo que decíamos ayer, ¿qué estructura teníamos? Pues una estructura de continuación, lo más probable, y teniendo en cuenta el triángulo que dibujamos ayer, lo teníamos por aquí, ¿vale? Tope, tope, tope, como mucho ya que he tocado, voy a llegar al tope y ya... Pues romper, pues estamos rompiendo. Ya está, no pasa absolutamente nada. Simplemente un movimiento más dentro de todo esto. Pero ha pasado algo fantástico, algo maravilloso, algo increíble y algo genial que os quiero enseñar. ¿vale? Eh, primero, de momento, suelos, objetivos, historias. Vamos a ver por qué. Porque recordemos ¿vale? que este TP que medimos ayer, de esta caída... ¿vale? TP1 estaba por aquí pero claro, ¿dónde está ese TP, ese take Profit, ese objetivo de esta caída? ¿Cómo lo podemos medir? Pues el impulso más grande que hemos tenido fue este, ¿sí? Este es el impulso más importante y luego este otro hasta máximos. Entonces vamos a coger el impulso que tenemos desde máximos, a ver qué narices nos dice Fibonacci, ¿vale? Y nos dice a ver, está bien ahí, está ah, ahí, correcto, vale nos dice que justo en la zona en la que paramos, teníamos uno, perfecto, y nos dice que la siguiente zona de parada, estamos a puntito, 18.500 y 17.930. Es decir, vamos a marcarlo, porque luego decimos, oye, ¿de dónde salen las cosas? ¿Y por qué nos dices esto? qué no, capullo, fíjate lo que nos lías. Bueno, pues lo tenemos aquí, vamos a marcarlo como tp1 vale y ese es el objetivo vale de lo que era esta subida el objetivo que tiene vamos a ver si le a ver si leemos este por ejemplo que nos dice vale nos dice que esa zona sería el tp4 fíjate que tenemos solape vale eh, si medimos este otro pues a lo mejor tenemos a alguno, no lo sé, ¿vale? de máximo a mínimo si sí, el TP3 lo tenemos en la parte del TP2, perdón, lo tenemos aquí entonces, bueno, es una zona bastante probable, ¿vale? en la cual eh, varios movimientos y varias zonas de FIBO nos, nos están marcando así que TP1 por abajo, TP1 por arriba <ríe> y nosotros yendo a por el de abajo a narices, ya podíamos ir al que tenemos por arriba, bien, vamos a ver las cosas fantásticas que han pasado, bueno, primero una hora, ¿qué pasa con el RSI entrando en zona de sobreventa? Cuatro horas, ¿qué pasa con el RSI que todavía no ha llegado a la sobreventa? Pero fijaros el comportamiento que yo muchas veces digo, vamos a subir este... A ver si me deja aquí, ¿vale? El comportamiento que muchas veces, bueno, en vez de hacerlo así, que esto es una guarrería, soy un poco ñapas, vamos a hacerlo así, doble clic y que nos lo amplíe. Que muchas veces digo, ¿vale? ¿Qué pasa con el RSI? Que es ¿Cómo se comporta ¿no? este equipo invierno? Eh, cuando está muy bajista la cosa, cae, caemos incluso sobreventa brutal, vamos al 50%, volvemos a caer sobreventa brutal, vamos al 50%, volvemos a caer, seguramente llegará una sobreventa importante para llegar a los niveles que tenemos marcados en el TP, ¿vale? Y volveremos al 50%. Eh, que después podemos rebotar, podemos, ayer hablábamos, recordar, de ese hash Ribbons, que nos dio esa entrada, tan fantástica, tan guay, que podía ser muy buena, va a cerrar la vela de cuatro horas en tres minutos y medio, pero, claro, que previamente eh, podíamos perfectamente ir a hacer este doble suelo, ¿vale?, caer, no tiene por qué ser, las zonas de cierres, ¿en qué en qué, en qué precio estaban los cierres? Estaban en eh, 18.050, más o menos, ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, a buscar una, una zona que no tiene ni por qué ser a la misma altura, ni por qué ser más abajo. Pero bueno, esa zona de los 18.050 nos toca más o menos la parte de abajo del TP1. Más o menos por ahí anda, ¿vale? Eh, una vez que toquemos, deberíamos, deberíamos de tener un rebote. vale De momento, una cosa que a mí me preocupa bastante y que, bueno, por eso esto es una, una caída que te va vaciando los bolsillos poco a poco, no te vas dando cuenta... Vale, y al final, eh, bueno, pues va dando. ¿Por qué? Porque no hemos tenido... Hay mucha gente que está nos sé, está diciendo muchas tonterías de que si esto es como la claudicación del de, de, de 18 y tal, no, de momento no tiene nada que ver. La caída inclusive no tiene nada que ver, porque no hemos tenido... ¿Veis todos estos rebotes que hubo? En este caso, solo hemos tuvimos este primer rebote. A partir de ahí, nada. Eh, caída, continuación, caída, continuación. Con, bueno, podemos considerarlo un rebote, bueno caída, continuación, caída, eh, entonces, uff, uff, uf, uff, cada vez vemos más cerca esos 14.000, cada vez vemos más cerca esos 12.500, que en su día fueron súper importantes, este pico que hay aquí y este pico que hay aquí, súper importantes, ¿vale? Entonces, creo que para mí son las zonas de claudicación, final, ¿vale? esto no quiere decir que vaya a ser mañana ni pasado, yo más bien creo que va a ser eh, tal cual lo estamos haciendo es decir, podemos hacer ahora otro piso aquí un rebote, volver a caer eh, y, seguir, y seguir así, bueno, pues, pues bastante tiempo esto va a ser más largo de lo que pensamos ¿Dónde podemos ver la longitud y lo que va a durar esto? Bueno este máximo, con este máximo, etcétera, etcétera, tenemos, fijaros, el punto más álgido, para mí, personalmente, ¿vale? Que hubo en su momento, estuvo aquí, ¿vale? En la zona de los 40.800, con este RSI aquí arriba. Siguiente punto, zona de cuasi-máximos, previo a los máximos, 66.500 en este punto. Siguiente zona, la tuvimos aquí, pam, 47.700. Siguiente zona, la tuvimos aquí, zona de... ...25.000. A partir de aquí... ...pues bueno, nos queda la siguiente caída... ...¿dónde estará la siguiente zona de repunte? Esa es la, la respuesta... ...y en qué punto vamos a romper esta línea... ...esta línea... Eh, ...podemos no romperla hasta el año que viene... ¿eh? ...tranquilamente... ...o sea que nadie se piense... ...que las cosas son jauja... ...y que las criptomonedas como son criptomonedas... ...bueno, está rebota y ya está... ...no, no, no, no... ...tenemos unos fundamentales económicos... ...malos no penosos. A mí me hace gracia mucha gente dando consejos, haciendo análisis sin haber vivido una crisis. ¿Cómo hay mucha gente que es capaz de decir va a pasar esto, va a pasar esto, otro cuando no han vivido una crisis? Y muchas veces cuando ni siquiera han tenido un puto problema en su vida. O sea, a mí me parece acojonante. Me parece de una, de una frialdad y me parece de un prostituir. De un prostituir. Eh, cualquier tipo de análisis que hagas económico, tremendo. Pero tremendo. En fin, ojalá acierten y pues ayuden a mucha gente. Eh, dicho esto, vamos a cuatro horas. Nos importa mucho, bastante, es bastante importante el rebote en cuatro horas. Vamos a ver qué tal hace la siguiente vela que vamos, está llegando a esa zona de sobreventa. Cosas importantes. ¿Qué es lo que ha pasado importante? Esto os es lo quiero mostrar en diario. Y os lo voy a mostrar también sobre todo el plano y os lo voy a mostrar escondiendo la zona que hay aquí. Esta última zona que hemos hecho, ¿vale? Esta la voy a esconder por un motivo que vais a ver ahora. Vamos a esconderla. Y es que, claro, tenemos que ver... El eh, VPR, aquí está. Plaf. Tenemos que ver el volumen lateral. ¿Qué ha pasado con ese volumen que nos, que, que, que nos perdemos? ¿Qué pasa con este perfil de volumen? Recordar que decíamos que teníamos que... Eh, rellenar bien, pues hombre, esta zona que había aquí, pues que tenemos un vacío enorme en volumen, ¿vale? Eh, que la parte superior teníamos bastante volumen y que aquí no había nada, ¿por qué? Porque habíamos subido de golpe. Entonces, desde que terminó el COVID y empezamos a subir, caímos, pues, ya empezó el, este, este bullrun que hubo, ¿vale? En toda esta zona, en la zona comprendida entre los 14.000 más o menos y los 29.000, no había nada de volumen. ¿Pero qué ha pasado? Ay amigos, esto es lo más importante. Ha habido un huevo de volumen. Vamos a ver. Para, pa, pa. ¿Veis? Fijaros lo que ha pasado. ¿Cómo hemos rellenado todo este pedazo de hueco que teníamos? Y ahora tenemos un hueco por arriba. Y seguimos teniendo un hueco por abajo que ahora vamos a ver, ¿vale? Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? porque todo este volumen va a soportar este punto, ¿vale? Bien, vamos a irnos a máximos anteriores, ¿vale? Aquí tenemos ya la zona de los 12-13 y vamos a, quiero verlo, hasta la zona de los 20.000, ¿vale? En toda esta zona, evidentemente, tenemos muchísimo volumen porque estuvimos aquí, estuvimos aquí, ¿vale? Con lo cual se rellena, se rellena un huevo. Pero bueno, ya hemos hecho aquí una repisa súper importante, pero ¿qué pasa por debajo? que hasta la zona aproximadamente de los 11, 512, más por arriba tenemos la zona de 14, ¿vale? entre los 14 tenemos un buen soporte en 11,5. A partir de los 14 más o menos tenemos otro buen soporte, pero entre los 14 y los 19,5, ¿vale? que es este hueco que tenemos aquí, no hemos hecho nada. ¿Por qué? Porque cuando se subió aquí, se subió muy rápido, y cuando se subió aquí, se subió y se bajó también muy rápido. Entonces, apenas hay volumen ahí un poquito, ¿vale? En esta zona, ya os digo, sobre la zona de, entre 14 y 11,5, y más o menos, es este, es este rango. Entonces, aquí habrá que rellenar algo posiblemente, ¿vale? Pero la zona importante a rellenar está aquí, ¿vale? Entre la zona de 19,5 y, y de 14, más o menos, ¿vale? ¿Con qué nos coincide? ¿Nos coincide con precios? Pues sí, pues claro que nos coincide con precios. Fijaros, este máximo, pan, nos coincide aquí. Este máximo que tenemos aquí, esta zona que tenemos aquí, ¿vale? Esta zona que tenemos aquí, con esta zona que tenemos aquí, con esta zona que tenemos aquí. Es una zona súper importante, ¿vale? ¿Veis? Este máximo, con esta zona, que se apoya aquí también, que al final rompemos y nos vamos para arriba. Entonces, todo este margen que hay aquí en medio, para mí, ¿eh? Luego puede pasar cualquier cosa, puede haber una hecatombe global, que la está viendo por cierto, y tenemos que prestar mucho, no nos podemos olvidar de ella, y toda esta zona que hay aquí es una zona de compra fantástica. ¿Puede haber algún pinchacito por aquí? Podría, por supuesto que sí, o sea, es Bitcoin, que si alguien nos dice, no, esto no va a pasar, esto no va a este precio, ya no lo vamos a volver a ver, ¿vale? Entonces, bueno, esto por un lado. Y era la parte importante, ¿vale? Súper importante. De verdad es que parece una tontería. Eh, pero no, pero no, no, no. no Ya os digo yo que no es ninguna tontería eh, lo que acaba de pasar con ese perfil de volumen que la zona en la que hemos estado ha habido muchísimo volumen. Y fijaros el volumen que ha habido. Mirad cómo ha ido poco a poco ascendiendo. Esto es muy bueno. Porque siempre pensamos, ¿no? En negativo. Y fijaros que es mayor que este volumen, mayor que el volumen de toda esta subida, mayor que el volumen incluso en la zona COVID. Esto es muy bueno. ¿Por qué? Porque todo lo que está vendiéndose, alguien lo está comprando. Esto es volumen de negociación, de compra-venta. Que evidentemente que aquí hay un volumen de apalancamiento importante, sí, pero es que también lo había aquí, también lo había aquí. En toda la zona lo había. Entonces es brutal, y esto es Bitcoin contra el Tether en Binance, nada más y fijaros el perfil de volumen, Binance es el exchange más grande del mundo muy bueno, es muy bueno hay gente que está diciendo que no hay volumen, me cago en todo lo que se menea o sea, no tienen ni puta idea de lo que dicen en fin, esto es lo que hay, vale esto es lo que hay con Bitcoin ahora mismo tenemos este TP por la parte inferior, la parte negativa que en una hora lo vemos de esta manera ¿Vale? no para de, de sangrar, está ya en una zona de sobreventa importante, en cualquier momento puede parar, empezar a hacer aquí dientes de sierra y seguir bajando, o bueno, pues intentar rebotar un poquito la alza, volver a caer, ya veremos a ver, ¿vale? ¿Cómo, lo, cómo, cómo, cómo termina de realizar el movimiento? La cuestión es que, eh, hombre, una parte, por lo menos la mitad del movimiento está hecho ya, y puede faltarnos la otra mitad. <risa> vamos a ver qué tal qué tal lo quiere hacer. Evidentemente, en cuanto a las altcoins, no vamos a ver absolutamente nada, porque no, no vale la pena. Eh, Ethereum, bueno, pues haciendo un movimiento diferente, mejor que el de Bitcoin, aguantando de momento el chaparrón, pero claro, también estaba subiendo más. Ha llegado a la media de 100, se ha encontrado con la resistencia que teníamos anterior, veis toda esta zona que teníamos marcada en rojo, que intentó testearla una vez, es la segunda vez que la testea. Si no hace un mínimo inferior... A los 1426 puede volver a testearla. Cuidado con esto. vale Esto no está todo el pesca, pescado vendido. El total market. Bueno, pues igual la media de 100. Intentar tontear con ella. No ha podido. Sigue para abajo. Y la dominancia. Aquí hay una clave importantísima. vale Importantísima. Dominancia de Bitcoin en diario. Fijaros cómo encima. Fijaros cómo se ha solapado. Es tremendo. vale eh, Ha perdido la zona de soporte. ¿Puede seguir cayendo? Por supuesto que sí. Es tremendo. ¿Vale? Es tremendo. La siguiente zona anda. Está aquí en 36. ¿Y de dónde viene esa siguiente zona de posible soporte? Vaya. Bueno, en realidad podríamos incluso más abajo. A la zona de 35 y medio. Pero bueno, aquí primero hay un toque. Y hay otro toque en ese punto. ¿Vale? O sea... Pff, que viene desde diciembre del 17. ¿Vale? Ahora bien... Sí que es cierto que es una zona que estamos perdiendo. Sí que es cierto que hay altcoins que pueden responder contra Bitcoin muy bien. Si tenéis alguna altcoin en la que estéis pillados, es posible saliros contra Bitcoin. ¿Vale? Es decir, yo he comprado en dólares y joder, me ha salido rana la operación. ¿Vale? Ahora mismo quizás sea un buen momento para salirse contra Bitcoin. Vale, Puede ser. ¿Por qué? Porque es un punto en el que la dominancia ya rebotó aquí podrá rebotar, es bastante probable que pueda rebotar, está en, una, en la zona que está de sobreventa, aunque puede seguir aquí haciendo ya sabéis, dientes de sierra y seguir cayendo a la zona de 36 pero como empieza a rebotar las altcoins van a sufrir un montón ya lo hemos visto anteriormente entonces bueno, os invito a que cojáis la dominancia veáis por ejemplo mayo, ¿qué pasó en mayo cuando la dominancia de Bitcoin pegó este rebotazo? pues que nos metimos la castaña del siglo bueno, el siglo una castaña importante, ¿vale? mayo de 21, que pasó mayo de 21 con el precio de del FITCOIN? Pues pues que hizo esta caída, racatás, ¿vale? Entonces, si viste desde el 11 de mayo hasta que terminó aquí la caída el 19 de mayo, en esa semanita tan guay, pues la dominancia lo que hizo fue esto, desde el día eh, aquí de mi marca mínimos el 11 de mayo hasta aquí que marca máximos otra vez el 23 de mayo vale, hizo bas. bueno aquí hay una subida con una caída subida aquí bas. del 19 cayó y luego volvió a subir, o sea y esta fue la pequeña castañita de mayo, entonces eh, es algo que bueno pues hay que tener muy en cuenta que la dominancia de Bitcoin puede, puede, puede subir y que nos aumentamos de castaña eh, yo como leo ¿Cómo veo la lectura de que la dominancia siga bajando a pesar de que Bitcoin eh, esté subiendo? Esto se esté cayendo. Y, y bueno, pues un 5%, que no es que sea una maravilla, pero sí está, está interesante. Pues lo que leo es que no está saliendo dinero del ecosistema y que hay otras criptomonedas, como por ejemplo BNB, que está subiendo su dominancia. Hay otras eh, criptos, si nos vamos a la dominancia del títer, vale USDT, está subiendo un 5,30% su dominancia. ¿Vale? podemos buscar, eh, que haremos algo interesante con esto, vamos a buscar el USDC eh, Dominance, aquí está, ¿Vale? vamos a meterle, ya, está, ya lo tenemos aquí también, la dominancia del USDC, y está subiendo otro 5.70, fijaros que está en máximos, ¿Vale? de los máximos que hizo, está intentando doblar por los máximos, o sea, muy atentos a estas cosas, porque el dinero, y eso es muy importante, no está saliendo el ecosistema, se prefiere prefieren mantenerlo dentro del ecosistema, evidentemente, porque en muchos casos también pueden eh, evadir eh, y esas cosas, pues ya sabéis, pues bueno, pues ahí está. Bien, eh, poco más que añadir, espero que os sirva, espero que veáis con los mismos buenos ojos que yo estoy viendo eh, esa parte de la, a ver, por aquí, aquí, de la dominancia, eh, Creo que es un buen punto para. No de la dominancia, bueno, más bien de. De. Lo diré, oh, Jesús, ¿cómo estoy? Estoy yo un poquito eh, atolingado. El, ver bien eh, el movimiento que está haciendo Bitcoin, es decir, creo que desde la zona en la que estamos vamos a poder volver eh, rebotados, rebotados, creo que sí que vamos a rebotar eh, pero todavía nos queda terminar de hacer ese posible vamos a verlo en diario este posible doble suelo vale. tenía que subir. subirlo a mí lo que no me gusta es que haya estado aquí haciendo esta zona y luego vuelvo a bajar de una sí. forma muy parecida a como subió incluso bastante, de una forma bastante impulsiva me hubiera gustado que hubiera sido de una forma más, más lenta, más suave poquito a poquito, poquito a poquito, poquito a poquito acumulando más, ha acumulado bastante volumen en la zona pero bueno eh, de momento vamos a esperar a ver cómo llegamos. Porque fijaros que en diario también vamos llegando a zonas de desgaste de RSI. Esto es importante, ¿vale? Para que haya un posible rebote. Y ya sabéis que no miréis muchas veces el precio. mirar eso. Esas líneas de tendencia que podemos tener aquí. Ya veis que tengo ya aquí un, un popurrí de líneas porque unas son de una hora, otras son de cuatro. Eh, pero en diario es súper importante. En el momento que rompamos, vale pues hoy estará bastante bien. Fijaros que en este caso... Eh, lo que se hizo fue toque y toque, se rompió, se está haciendo pullback, donde posiblemente haya algún un rebote. Vamos a ver que sea así. Eh, y quizás si estás con una operación enrevesada, haya que hacer algún sacrificio. Eh, o, oye, pues eh, intentar de alguna forma mmm, tener más paciencia todavía, si cabe. Porque, madre mía, la paciencia que nos está haciendo tener... Bitcoin últimamente eh, porque está parando y naciendo muy lenta esta es una semana tremenda aquí tenemos eh, pues eso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9, 10, 11, 12 días, hasta el día 12 11 días sin volatilidad ninguna, aburridos ¿vale? aunque bueno hemos hecho futuros, o sea, alguna cosita, alguna tontería pero claro de una forma indecisa y que hace cargar pilas ¿vale? para volver a caer si lo vemos reflejado en una hora a lo largo de esos días, que ha hecho? Pues cargar pilas, ir subiendo poco a poco para volver a caer. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Entonces, bueno, eh, muy atentos a estas posibles figuras de triangulares, a ver si conseguimos que haya una que sea al revés, que sean mínimos ascendentes y los máximos horizontales, y podamos romperlos y seamos felices y comamos perdices. En fin, chicos, poco más que decir. Lo que digo siempre, invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. ¡Chao, chao!